La pasión es una fuerza muy poderosa que impulsa a las personas hacia sus metas y su aspiraciones. Es una experiencia muy personal, única en la vida de cada individuo, ya que se basa en sus intereses y valores y experiencias personales. La pasión puede manifestarse de diversas formas como el amor por el arte, el amor por la música, la ciencia, los deportes o cualquier otra actividad que que le aporte alegría y satisfacción a una persona. Una de las características definitorias de la pasión es que a menudo es una motivación intrínseca, es decir, que la persona persigue su persigue su pasión porque la disfrutan realmente, genuinamente y la encuentra significativa más que por la recompensa y, y reconocimiento exteriores. Esta motivación personal hace que la pasión sea un aspecto importantísimo de la identidad de una persona ya que refleja sus valores, creencias, intereses. Eh, la búsqueda de la pasión también es un aspecto importante del crecimiento y desarrollo personal de una persona. Eh, cuando las personas persiguen sus pasiones, a menudo aprenden nuevas habilidades, desarrollan una mayor experiencia y ganan confianza con ellos eh, en sus habilidades. Y también este crecimiento puede tener un impacto muy positivo en varios aspectos de, de mi vida, por ejemplo, como eh, mi carrera, mi relación, mi bienestar, en, mi bienestar en general. Pero por otro lado, a la búsqueda de la pasión puede ser también una experiencia desafiante, no muy fácil. Y a veces frustrante porque requiere dedicación, trabajo duro y perseverancia. Eh, hay que superar muy, varios obstáculos y contratiempo la naturaleza personal de la pasión significa que las recompensas pueden no ser uh, tangibles y el éxito a menudo a uh, mí se mide por la realización personal en lugar de una validación externa como dijimos bueno en conclusión la pasión es una experiencia muy personal que juega un papel muy importante en la vida del individuo es una fuerza, fuerza poderosa que puede motivar a las personas a perseguir sus metas, sus aspiraciones, pero al mismo tiempo proporciona una sensación de realización y crecimiento personal. Si bien perseguir la pasión puede no ser siempre fácil, eh, la recompensa de la realización y el crecimiento personal lo convierte en un esfuerzo muy valioso y que vale la pena.